Bueno, en el marco del Mes Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, la Comisión contra el Cáncer realizará hoy miércoles 29 de marzo a las 18 y 30 en el municipio de Juan Lacase, un taller denominado Mitos y Realidades sobre el Cáncer de Cuello de Útero. La actividad es eh, bueno, apoyada por la Sociedad de Ginecología del Uruguay y financiada por el Laboratorio Roche, concretamente bueno, aquí en Juan Lacase. Es organizada por el grupo Te Acompaño, Juan Lacase, y estará a cargo de la licenciada eh, Adriana Cier. Bueno, movilizadora comunitaria del área de educación poblacional de la Comisión de Lucha contra el Cáncer A quien tenemos en línea y le damos la bienvenida ¿Qué tal? Buenos días Adriana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días para ti para la audiencia este, Todo bien, con mucho trabajo Bueno, me alegro que así sea eh, Con, bien. bueno, eh, la inquietud de saber más detalles sobre esta actividad Bueno, aquí va ¿a quién va dirigido? ¿Cómo va a ser un poco? Contanos Bien eh, bueno, esta, esta actividad, este, igual que las que hemos estado haciendo en todo el departamento y en otros departamentos, otras movilizadoras como yo, que tienen el mismo cargo que yo, eh, este, es darle visibilidad al tema de, este, de la prevención de cáncer de cuello de útero, que es un cáncer 100% prevenible. Eh, la idea es que la población tenga acceso y tenga un manejo de, de la información para que pueda tomar decisiones lo más asertivas posible para mantenerse en el mejor estado de salud. ¿Qué cosas deberíamos eh, deberíamos saber? digamos, ¿Cuál es la realidad de la que se parte, que se tiene hoy en sí. el país, por ejemplo? Bueno, en, en el Uruguay, lo que sabemos eh, por las estadísticas que lleva incluso un área de, de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, que es el Registro Nacional de Cáncer, eh, tenemos datos de las cifras eh, de personas que se les diagnostica este cáncer de cuello de útero. Son 313 mujeres que se diagnostican anualmente por cáncer de, colo de cuello de útero y mueren, fallecen por este cáncer. 134 mujeres este, al año. Es un promedio en el quinquenio, ¿no? Eh, que es como se toma este, las medidas. Eh, es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres uruguayas y el quinto que ocasiona mortalidad en las mujeres uruguayas por cáncer. Eh, y la, eh, acá la clave, en realidad, donde hay que poner el foco es que este es un cáncer 100%, mirá lo que te digo, 100% prevenible, eh, y aún teniendo la patología, aún iniciándose un proceso en que, en que patológico, si se diagnostica con tiempo, es 95% curable, no eh, vivimos crónico después, que hay muchas otras patologías oncológicas que uno puede vivir el resto de su vida con controles y con tratamientos permanentes, este cáncer se puede además curar si uno lo desarrolla y ya está diagnosticado tempranamente. Eh, es, es, es curable Uno escucha esos eh, números y bueno, incluso parece sí. pa parece que está todo bien Pero hay una parte importante que es la prevención en cuanto a, a llegar a hacer un diagnóstico en, en, cuál Es el papel, el estudio que detecta justamente eso, ¿no? Sí, eh, hay, lo que, la clave es que tenemos la razón eh, Sabemos cuál es eh, el desencadenante hace tiempo ya ...que sabemos que el responsable del desarrollo del cáncer de, de cuello de útero... ...es el virus del papiloma humano o HPV... Eh, ...que se adquiere a través de las relaciones eh, sexuales... Eh, ...no solo hablamos de penetración, eso es bueno que la población lo tenga presente... ...no solo hablamos de la penetración, sino contacto piel-mucosa... ...entonces ya todo el juego previo, todo lo que es el, el, el contacto de la piel con la mucosa... Eh, da lugar a o permite la transmisión del virus, que es altamente contagioso. Y esta, ese contagio se da no solo entre hombres y mujeres, se da también entre varones y varones y mujeres y mujeres. Entonces, eh, lo primero que podemos tener como barrera para impedir el, este, el ingreso del virus al organismo es una vacuna. Y la vacuna es cuadrivalente, ya 100 tipos este, de virus de papiloma humano. Dice que aprendimos mucho con lo del coronavirus, ahí aprendimos que tienen nombres y que dentro de, de, de este, el virus pueden haber varios tipos diferentes, eh, que se comportan distinto. Bueno, eh, el virus del papiloma humano tiene 100 tipos diferentes. La vacuna contiene cuatro de esos 100 tipos y dentro de esos cuatro están los dos eh, más eh, los dos responsables del 70% ciento de eh, este, los cánceres que tienen las mujeres uruguayas eh, en el cuerpo del en el caso de la vacuna Adriana eh, bueno en Uruguay el Ministerio de Salud Pública recomienda no esta vacuna es eh, gratuita es gratuita en qué edades sí. es gratuita desde los 11 años de edad hasta los 26 inclusive, y se da en dos dosis separadas de seis meses entre una y otra dosis, aunque se les pase el tiempo entre una y otra un poco más, igual pueden dársela, eso de todas maneras vale la pena consultarlo, bien con, con su médico referente o con la vacunadora, pero, pero la recomendación del ministerio es darla en dos dosis separadas de seis meses la pueden adquirir en cualquier vacunatorio, no solo en el que es su servicio, de pre su prestador de salud, y este, la vacuna lo que hace es, de las defensas que yo tengo, las multiplica por 10. Entonces, lo que sabemos es que es altamente eficiente y eh, durante varios años eh, fue muy controversial, hubo bastantes dificultades para, para poder definir incluso dentro de los profesionales de la salud, eh, habían algunas, bueno, voces que no estaban este, muy de acuerdo en darla porque, bueno, parecía como que tenía algunos efectos secundarios. Hoy, hace más de 10 años que se da la vacuna en el Uruguay y a nivel internacional es una de las vacunas más investigadas. Y los resultados son óptimos. Realmente bajan notablemente la cantidad de, de este desarrollo de, del cáncer de cuello de útero en las mujeres. Ahora bien, se le da a las niñas y a los varones, a ambos sexos. Ah, este eh, Si bien las mujeres este, somos las que tenemos... En, en cuanto a cifras, mayor consecuencia, porque el nivel de cáncer de cuello de útero muy alto, el, el número, no las cifras que recién manejábamos, eh, es alto en el país. De todas maneras, eh, también puede generar otras patologías. Eh, los otros dos tipos que están dentro de la vacuna cuadrivalente, esta que mencionamos, eh, previene verrugas genitales que eh, pueden desarrollar las hombres y mujeres. Eh, cáncer de pene, que los varones están, eh, se pueden desarrollarlo, eh, cavidad bucofaringea, eh, este, eh, la parte perianal del varón y eh, ano en ambos sexos. Lo que en realidad es bajo el nivel de esto. Eh, estas localizaciones eh, tienen un nivel bajo de desarrollo de patología, pero sí el precursor puede llegar a ser el HPV que mmm, circula en la población, especialmente en la adolescencia, pero también en los adultos. Estaba leyendo por aquí unas declaraciones de Fernando González de la Sociedad de, eh, de Ginecología del Uruguay, eh, justamente sí. que dice que Uruguay sigue siendo un país subdesarrollado o en vías de desarrollo más bien en términos de prevención del cáncer de, de cuello de útero. Y hace mención este profesional que nadie está a más de 50, 60 kilómetros de un centro de salud donde se puede sí, hacer sí. un papá Nicolau, pero bueno, hay otros factores que inciden como el miedo, por ejemplo, a tener la enfermedad o el desconocimiento, ¿no? La, la, Exacto la ignorancia muchas veces eh, el uruguay nosotros podemos quejarnos de los servicios de salud que tenemos pero tenemos acceso a, a estos servicios es que, eh, de una forma eh, muy accesible y eh, sin, sin costos en algunos casos incluso. entonces eh, es que, las mujeres y también los varones por supuesto tenemos que tratar de, de aprovechar esta condición que, te, que tiene nuestro país que es, es un beneficio absoluto para nuestra población eh, en este caso en particular la prevención del cáncer de cuello de útero es la vacuna eh, como como forma es, de barrera para aquellos que bueno eh, este eh, la, la pueden la pueden dar si están en los rangos de edades ojo que después de los 26 si el médico se las recomienda pueden dársela también pero lo que la diferencia es que tiene costo eh, pero igual pueden dársela bien eh, eso como primer paso luego preservativo que es una barrera que nos va a defender de múltiples infecciones este, de transmisión sexual no solo del HPV eh, a continuación Sí, para las mujeres solamente, el Papa Nicolau, como estudio exactamente, decía tú hace un minuto, eh, para poder saber en qué estado de salud está mi cuello de útero, lo que busca el Papa Nicolau son posibles inicios de lesiones que pueden progresar hasta cáncer, pero no en el inicio, son pre, eh, lo que quieren detectar es que sean precancerosas, en etapas previas. Eh, lo que es bueno que la mujer sepa es que no vas a tener síntomas en ese momento, cuando aparecen síntomas o tenemos alguna este, alguna, algún dato alguna alerta, alguna alarma es porque probablemente ya ha avanzado mucho, ¿está bien? y este, y bueno si ese papá Nicolau no sale, este, sale normal, hay que por supuesto volver al médico hacer otro papá Nicolau o una colposcopía que lo que hace es ...mirar literalmente el cuello del útero... ...y bueno, ahí el médico nos indicará... ...cuáles son los pasos que debemos seguir... ...para interrumpir... ...y no dejar que esa, esa patología continúe... ...siga avanzando... Eh, ...la verdad es que lo que creo que tenemos que tener presente... ...es que esta enfermedad... ...si uno llega a tener la mala suerte... ...o bueno, o la condición de tener... Este, un, ...un posible inicio de cáncer... No no hay forma este, de detenerlo o obviándolo, Exacto. no sé si es claro lo que quiero decir. Hacer de cuenta que no está es la peor opción que podemos tener, porque eh, va a seguir progresando, no va a detenerse. Entonces, lo ideal, hacerse estudios anualmente, tanto hombres como mujeres, hacerse los chequeos correspondientes, las mujeres incluidas ahí, el, el, el examen ginecológico. ¿sá? No irse contenta si no nos revisa el médico, si no nos eh, revisa mamá, si no nos revisa ginecológicamente. Eh, nos debemos dejar revisar, los varones también deben dejar revisarse. Y eso hacerlo eh, como como una constante, un hábito: una vez al año voy, aunque me sienta bien, aunque esté bien, hay que hacer los controles. Bien, es que bueno. evitar esos números. Adriana Sierra eh, de la Comisión Contra el Cáncer movilizadora eh, comunitaria estamos agradecidos de, de tu palabra y bueno, reiterar una vez más que el, este taller va a ser en Juan Lacase, hoy miércoles 29 Exacto. a las 18 y 30 eh, ¿dónde, ¿Dónde va a ser exactamente? Que es algo que está... en el municipio En el, en el salón este, anexo Bien, En eh, el salón del municipio este, que nos brindaron el espacio así que bueno, esperamos que. Está, la, la, está abierto a la población, Pueden, este, puede ir la población en general. Eh, vamos a tratar justamente eh, los mitos que hay, que giran en torno a esa a esta patología y, este, y bueno, eh, refrescar la información que uno ya tiene derribar aquella información que es falsa y tratar de promover este, eh, aquella información que hace eh, eh, que nos permite y nos ayuda a mantenernos en el mejor estado de salud posible. Bien, bueno, muchas gracias por tu palabra. Un gusto, muchas gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia. Nuestra misión es